Bienvenido al Yo me quedo en casa foto. Bien, hoy vamos a hacer una configuración distinta. Voy a compartir la pantalla, también voy a enseñar eh, lo que es la pantalla desde la webcam para poder ver los pasos a pasos, pero en directo viendo eh, los controles del monitor, cómo lo ajusto y tal para hacer la, la gestión de color y la calibración de pantalla. Vale, eh, hola Gato Negro, buenos días, todo ok, perfecto, gracias y bienvenidos. Bien, eh, ya sabéis que antes de empezar toca explicar un poquito de qué va esto del yo me quedo en casa foto. Esta es una acción que decidí eh, llevar a cabo para intentar ayudar durante estos días de confinamiento y aportando mi especialidad, que es la fotografía. Entonces... Eh, la idea es que cada día a las 12 hago un directo en el canal de YouTube. Si no lo puedes ver o no lo puedes ver entero o lo quieres repetir, después en mi escuela online, fotoformacion.com, en el blog, tendrás acceso al vídeo, si todo ha ido bien y se ha grabado correctamente, para poderlo ver entero cuando te interese o repetirlo tantas veces como quieras. Bien, el concepto de estos eh, vídeos es entretener, por un lado, hacer que estos días pasen pues, de la forma más amena posible, aportando, además, lo que pueda a nivel de formación fotográfica. Es decir, todo aquello que pueda ayudar a consolidar o ampliar tus conocimientos, tus bases de fotografía, pues intentaré apoyarte en estos tiempos para intentar aportar ese contenido. Este contenido puede ir de Photoshop, puede ir de Lightroom, de Capture One, de gestión de color, de gestión del archivo fotográfico, de gestión del negocio fotográfico, si eres fotógrafo o quieres serlo y quieres ver cómo montar el negocio, qué hacer, cómo montar un estudio, cómo gestionar el, el negocio, cómo plantear el tema de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pues cualquier tema relacionado con fotografía. Estos cursos están pensados para intentar ayudar en este tema. Cualquier duda, tienes las redes sociales para pasar cualquier comentario, cualquier idea, ponerla, y intentaré eh, ponerla en la lista para ir generando contenido de interés de forma completamente gratuita durante estos días. Bien, aparte de esto, eh, mañana que tenemos? Tenemos un vídeo en directo de consultoría. Todas las dudas que haya ido recibiendo durante toda la semana en redes sociales, por mail, por whatsapp, por donde sea, voy a recopilarlas y voy a intentar eh, aclarar o explicar esas dudas que tengáis, eh, aquella, aquellos temas que os causen eh, curiosidad, interés, duda o lo que sea, pues vamos a intentar desarrollarlo. Aparte de eso, en la escuela online fotoformacion.com, Tienes durante estos días varias ofertas. Una es una suscripción completamente gratuita a los cursos gratuitos, pero también a todos los cursos de Express que hay publicados en la web. Hay muchos cursos que, en función del de nivel de suscripción, son gratuitos, son de pago, y dentro de los de pago hay tres niveles de membresía. La Express, la avanzada y la Pro. La Express, durante estos días, te ofrezco... Este, esta suscripción eh, gratuita de, de, de suscripción express de Yo me quedo en casa foto para poder acceder a todo este contenido express de forma gratuita. Además tienes un 50% de descuento en cualquier otro tipo de suscripción de pago durante estos días. Entonces podrás acceder a cualquier nivel de membresía pero con un 50% de descuento adicional para intentar ayudar en estos días. Y otro de los servicios que tengo mucha solicitud es la formación personalizada, es decir, clases en, eh, personalizados en directo, pero por videoconferencia. Entonces mucha gente, ya sea porque están en la otra punta del país o en otro país, pues eh, no pueden desplazarse al estudio o no puedo desplazarme yo a su estudio por temas de costes y hacemos directos en la personales, one to one. ¿no? Nos conectamos los dos, compartimos mi escritorio o el tuyo y explicamos como si estuviéramos los dos delante del ordenador. Pues esto también tiene un 25% de descuento durante estos días. O sea que si tienes dudas y quieres formación personalizada, puedes aprovechar este descuento durante estos días para que te pueda ayudar. Bien, eh, vamos a centrarnos en el tema de, de hoy. ¿Hoy qué vamos a tratar? Vamos a tratar la calibración del monitor. La calibración del monitor es para mí algo indispensable. ¿Por qué? Si nosotros eh, como fotógrafos o como aficionados a la fotografía queremos tener unas imágenes de una cierta calidad, ¿qué vamos a hacer? Intentarlas hacer en la cámara lo mejor posible, verlas en el monitor y ajustarlas para conseguir la mejor imagen o la imagen que represente mejor lo que yo quiero transmitir. Bien, esta imagen... Imagínate que es una imagen de clave baja, de clave alta, bucólica, una imagen eh, que quiero transmitir unos, unos sentimientos, unas sensaciones. Lo que yo quiera transmitir es muy importante controlar de forma visual el nivel de detalle en las altas luces, el nivel de detalle en las sombras, el nivel de detalle en los tonos medios, el contraste general. Por lo tanto, necesito tener un control muy preciso de lo que estoy haciendo. Y eso se basa en el monitor. Bien, aparte de eso, si ese control no lo tengo, no sé si estoy realmente quemando la, los blancos o no, o no los estoy quemando, pero la información cercana a los blancos es más visible o menos visible. Está eh, más blanquecina o menos blanquecina. El brillo es suficiente o no es suficiente. Es muy importante tener esa relación muy clara. ...que lo que yo esté viendo realmente es lo que estoy, le estoy haciendo a la imagen. Por otro lado, hay los problemas de los monitores. Imagínate que el monitor que tienes... ...tiene una cierta dominante verdosa... ...y por otro lado, eh, además está excesivamente luminoso. ¿Qué va a suceder? Que todas las imágenes que yo evalúe en el monitor... ...las voy a compensar. Si las veo algo verdosas, ¿qué voy a hacer? Quitar verde. Al quitar verde, añado magenta. Si la imagen estaba bien, pero yo la estaba viendo verdosa porque mi monitor está verdoso, no necesariamente tiene que ser un verde muy vistoso, simplemente que tenga algo de dominante verde. Suficiente para que le añada, le quite ese verde y le añada a lo mejor algo de magenta. Lo que estoy haciendo es que una imagen que sería neutra de entrada, la estoy sacando siempre siempre estoy sacando de color magenta. Si además está demasiado luminoso, ¿qué voy a hacer? bajar luminosidad a la imagen, quitar la exposición, quitar luz, subexponer la imagen y sacarla. ¿Qué estoy haciendo? Imágenes oscuras y magentas. Y yo la estoy viendo perfecta en mi monitor, pero esa imagen que sale de mi equipo sale de forma incorrecta. Es imposible que yo sea consciente de esto si no tengo alguien que me diga, oye, tienes este monitor un pelín verde y lo tienes demasiado luminoso. Lo tienes que bajarlo a este valor. Y eso es algo que por desgracia no es tan fácil como traer un amigo a casa y que nos diga, oye, pues sube, baja, quita, pon y ya lo tienes solucionado. Como esto no es así de fácil, necesito eh, un valor correcto un val valor preciso. Siempre lo comparo al peso físico. Yo puedo pensar que estoy gordo, estoy delgado porque eh, tengo esa sensación o porque eh, veo una, mi peso en la báscula y lo ve veo que he aumentado 10 kilos o he bajado 10 kilos. Vale, pues ese valor ya es más preciso ¿Qué es lo que yo pueda ver? A ver, si veo que tengo una barriga prominente, evidentemente el problema es muy visible. Entonces, ¿cuál es el peso correcto? Depende de mi masa muscular, de mi, de mi altura y ahí tendré un baremo, un margen de trabajo. vale Pues aquí nos pasa algo parecido. Yo puedo ver el monitor y verlo excesivamente brillante y excesivamente verdoso, por poner un ejemplo... Pero eh, en el momento que yo ya lo estoy viendo, el error es muy grave. Por lo tanto, es muy posible que si yo tengo un ligero error, yo no lo perciba. Y si no lo puedo medir, estoy arrastrando ese error en todas mis imágenes. Por lo tanto, es muy importante que pueda eh, verlo y compensarlo. Y para eso necesito... Alguien que sea capaz de medirlo y compensar esos valores. Ahora entraremos en este tema. Vale. ¿El tipo de monitor es importante? Sí, es muy importante. No es lo mismo trabajar con un monitor pensado para fotografía que un monitor de, eh, de un ordenador portátil un ordenador, o un monitor ...barato, de la marca que sea... ...no quiero entrar en... en, en nombrar marcas... ...entonces, ¿qué sucede? ...que eh, yo me he comprado un monitor... ...fantástico, enorme... ...de 27 pulgadas... ...y me ha costado 150 euros... Mm, ...algo no funciona... ...si so vale 150 euros... ...difícilmente va a ser un monitor bueno... ...puede ser un monitor muy correcto... ...para ofimática... O para gamers, si yo solo voy a jugar, puede ser bueno, perfectamente correcto. Pero a nivel de reproducción de color, ¿va a ser fiable ese monitor? Probablemente será fiable en cuanto al valor que yo he invertido. Si he invertido muy poco, pues tendré ese valor de fiabilidad. Entonces, si yo quiero eh, poder fiarme de lo que estoy viendo, necesito un elemento de precisión, un elemento de calidad. Vale, es como si pretendo eh, hacer carreras de coches y me compro un coche de segunda mano de hace 20 años y un utilitario, un coche normal y corriente. Pues probablemente correrá, pero para hacer carreras no será adecuado. Quiero un coche para hacer carreras, por pues lo lógico es que coja un coche que esté preparado con sus amortiguadores, sus ruedas, su motor, todo equipado para aguantar y trabajar bien en ese tipo de circunstancias. Entonces, no significa que un monitor barato no se pueda usar para fotografía, pero su capacidad de reproducción, lógicamente, será acorde con el precio. Entonces, ¿necesito un monitor de altísima gama para hacer fotografía? Hombre, no. No. Es deseable, evidentemente. Todos querríamos eh, ir a comprar el pan con un Ferrari. ¿Pero es necesario? Pues no. Si yo quiero eh, dar un paseo o moverme por la ciudad, necesito un coche pues que sea práctico para eso o incluso ir andando o coger el transporte público. Probablemente no haga falta. Que me gustaría? ¿Me iría bien? Sí, claro, evidentemente. Vale, pues en fotografía, ¿qué necesitamos? Un monitor que dé una capacidad de reproducción de color lo más correcta posible. Imagínate un pintor que en lugar de tener una paleta de colores amplia, trabaja solo con tres colores. Y con esos tres colores lo ha de hacer todo. En cambio, otro tiene una paleta de colores de una inmensidad de, de, de, de tonos. Vale, pues ese tendrá más eh, margen de trabajo. Pues viene a ser un poco parecido. Entonces, cuanto más sea capaz de reproducir el monitor, una vez controlado, voy a poder tener más precisión con más, eh, con, con más paleta de color precisa. ¿de acuerdo? Entonces, eh, el monitor es muy, muy importante, pero eso no implica que ahora tenga que ir corriendo a la tienda a comprarme un monitor, que lo puedo hacer, no hace falta que vaya ahora, lo puedo hacer incluso por internet y hacer una compra si lo necesito. Pero lo importante, más que comprar el monitor de altísima gama, es tenerlo eh, bien calibrado y perfilado. Si es así, lo que haré es sacarle el máximo provecho a ese monitor que tengo. ¿Que me puedo permitir uno mejor? Pues mejor, pero no, no es imprescindible. Es más importante lo que tengo, tenerlo bien ajustado que aspirar a algo muy superior y, mientras tanto, continuar descontrolado. Vale, pues eh, lo que es importante o lo que es más importante es esto. Es un calibrador de pantalla. Este dispositivo lo que me permite es eh, valorar lo que le está llegando y transmitir esa información. A través del software que lleva, lo que va a hacer es mm, pedir que intente compensar los valores con los ajustes del monitor para conseguir el valor más neutro posible. Y para finalizar, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un perfil de color. Un perfil de color lo que me va a permitir es saber el mapa de colores en el cual el monitor es capaz de moverse. ¿Qué colores puede reproducir y qué colores no puede reproducir? Hay muchos monitores, la mayoría de monitores, reproducen el espacio de color sRGB. sRGB no es el super RGB que mucha gente piensa, ese es el small RGB, el pequeño RGB. Es una paleta de colores pequeña que se supone que cualquier dispositivo es capaz sobradamente de poder reproducir un teléfono, una cámara compacta, un escáner, una cámara reflex o mirrorless, un monitor estándar, una impresora. Es una paleta de colores que en la mayoría de los casos son colores fáciles de reproducir. Pero si son fáciles, ¿qué significa? Que los difíciles no los está incluyendo. Vale, pues eh, ¿Este monitor no es adecuado para trabajar fotografía? No necesariamente. Puede serlo, pero con sus limitaciones. Después tenemos los monitores que reproducen aproximadamente el 99% del de espacio de color Adobe RGB 1998. Esto que implica una paleta de colores mucho más grande, ideal para imprimir con una impresora de inyección de tinta, de 4, 6, 8, 12 tintas, con una gama de colores mucho más amplia. ¿Qué sucede si yo me limito al sRGB? Y después hay colores que podría reproducir y me he quedado ahí encerrado, ya no los podré reproducir. Vale, ¿Eso qué implica? Que siempre que pueda, si mis dispositivos y puedo cerrar el, el círculo de trabajo en un espacio de color más amplio, perderé menos paleta de color. Con lo cual, en teoría, ¿qué sería deseable? Que la cámara la ajuste en Adobe RGB, el monitor sea capaz de reproducir el Adobe RGB y use una impresora con una paleta de colores y un papel, que eso, si queréis, ya hablaremos del tema de impresión en otro directo, que sea capaz de reproducir la mayoría de colores de ese espacio dentro de los que pueda. Vale, Pues entonces tendría un círculo en un nivel de reproducción muy elevado. Vale. ¿Qué sucedía hace unos años que no existían estos monitores de reproducción de Adobe RGB 1998? No sucedía nada. Lo que hacíamos era una representación de los colores amplios en un dispositivo pequeño. Es decir, si este monitor no fuera capaz de reproducir el Adobe RGB 1998 y se quedase solo en sRGB, lo que haría es... Esos colores eh, estaría comprimiendo la gama de colores y me estaría simulando cómo queda eso, pero no mostrándome los colores reales, sino una apreciación reducida a escala, por decirlo así, para eh, ver la proporción de los colores, pero en una escala más pequeña. La precisión no es elevada, pero la percepción mía es de ver qué colores reproduzco y qué colores no puedo reproducir. No es ideal, pero bueno, es lo que había funcionado hasta hace pocos años a nivel, eh, incluso de alto nivel de reproducción de color, tanto en artes gráficas, en publicidad, en lo que sea, y funcionaba correctamente. Vale, esto se mejoró cuando salieron estos monitores que son capaces de reproducir el Adobe RGB 1998 casi en su totalidad. Pero esto implica tener un monitor de estas características. ¿No lo tengo? Bueno, pues trabajo como antes. ¿Lo tengo? Pues puedo trabajar a este nivel. ¿Es necesario? Depende. Primero, ¿qué tipo de eh, trabajo realizas? Y ese trabajo, ¿hacia dónde va? Si su destino es puramente Internet, no tiene ningún sentido. Si yo no voy a ir nunca a impresión... Yo me puedo mantener en el sRGB, que es el estándar de visualización de pantalla. Vale, pues mientras sea ese el estándar, puedo mantenerme en esa reproducción. Pero lo que sí debo intentar es que su capacidad de reproducción sea lo más precisa posible. Si no, ya es un disparate sobre un disparate. vale, pues Entonces, para no incrementar los errores y los problemas, me interesa siempre tener el máximo control posible. Bien. Pues eh, sea el monitor Adobe RGB o sRGB, lo que sí necesito es que esté neutro, sin dominantes de color, sin exceso ni falta de luz, con el contraste adecuado y con el perfil de reproducción que sea capaz de ofrecer. Estos factores es lo que me van a permitir juzgar una imagen visualmente y ajustarla en función de lo que yo estoy viendo en pantalla. Si no hago esto, voy a ciegas. Es cierto que uh, hay muchos, incluso profesionales, que eh, van diciendo que, bueno, yo es que no calibro porque yo la imagen la veo bien. Y bueno, la doy aquí o la doy allá y me sale más o menos bien. Bueno, pues si con eso te conformas, suficiente, tú mismo. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando un cliente te llama y te dice, oye, la foto está muy oscura, ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es problema de él? ¿Es problema tuyo? Ya la hemos liado. Eh, el impresor envías unas imágenes y en el mejor de los casos te llama y te avisa. En el peor, tira millas y cuando te encuentras el resultado dices, ostras, qué pifiada de impresión. ¿De quién es la culpa? Ah, adivina. En el caso de que te llame y te diga, oye, es que la imagen la veo magenta. ¿Es así? Eh, ya tenemos el mal rollo en el cuerpo nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal porque yo confiaba en que lo que veía estaba bien ¿y quién te garantiza eso? Claro, eh, confiar en que el monitor, por muy bueno que sea da igual que yo me gaste 500 euros me gaste 1000 o me gaste 5000 euros en un monitor si yo saco el monitor, lo pongo encima de la mesa lo conecto y empiezo a trabajar por mucho que me diga el, el fabricante, calibrado de fábrica, eso no me sirve prácticamente de nada. Yo lo que necesito es saber que ese monitor conectado a mi ordenador con mi tarjeta gráfica y está reproduciendo en mi entorno de trabajo la uh, apariencia de la mejor forma posible. Y además tener su perfil de color para tenerlo todo cuadrado y eh, poder ver o comprimir la gama de colores a lo que el monitor es capaz de reproducir con ello voy a tener la máxima fiabilidad posible si me llama un cliente y me dice oye que la imagen la veo verde y yo calibro el monitor y lo tengo perfecto le puedo decir oye tienes el monitor mal, seguro 100% si quieres ven aquí y te lo puedo demostrar porque yo tengo herramientas de ajuste y de fiabilidad para poderlo comprobar pero si no tengo herramientas ¿cómo voy a saber si el problema es del o el problema es mío? Dado claro, por defecto pensaré que como el, el cliente eh, no tiene experiencia pues tendrá un cacharro de mala calidad lo tendrá ajustado de vez de saber cómo y lo está viendo de vez de saber qué forma cuidado, a lo mejor no o a lo mejor da casualidad que él lo tiene mejor que yo. O lo tiene peor, pero él lo tiene, en lugar de tenerlo verdoso como yo, él lo tiene magenta. Pues si encima del magenta que yo le pongo, él le pone más magenta, va a haber un auténtico disparate. Por lo tanto, lo que es imprescindible es que lo que salga de mi estudio, lo que salga de mi equipo, salga correcto. Que otro lo ve bien o lo ve mal, eso nunca voy a poderlo controlar. Pero si uno lo ve verde, el otro lo ve magenta, el otro lo ve amarillo, el otro lo ve azul, lo verán solo con su desviación, a partir de una imagen neutra. Es muy habitual que eh, cuando te llama un cliente, yo lo que le hago es decirle oye, eh, yo tengo todos los equipos calibrados y perfilados, los tengo eh, asegurándome siempre del 100%, pero oye, yo no te digo que no pueda haber un error, voy a testearlo y lo voy a comprobar. Una vez lo haya comprobado, te voy a decir si realmente tenía el error o no. Haz una cosa, mientras tanto. ¿Tú tienes tus equipos calibrados y perfilados? Normalmente la respuesta es no. Eh, pues deberías tenerlos para poderlo evaluar. Haz una prueba, además. Mira la misma imagen en el móvil, en tu ordenador y si puedes, en otro ordenador. A ver si la imagen la ves igual. Y lo normal que es que te diga, no, en, en este monitor la veo magenta, en el otro la veo oscura, y la otra la veo verde. Con lo cual automáticamente le acabas de desmontar el, la acusación de que la imagen la, la, está mal, porque ya no se puede fiar de nada de lo que él tiene. Con lo cual ya empieza a perder fuerza su, su queja. Además. Lo vuelves a llamar y dices, oye, acabo de comprobar mis equipos, están perfectos, si quieres ven aquí, te, te invito al estudio, te enseño el proceso, un test de validación, un test de prueba y te muestro los valores de, de precisión. Normalmente ahí se acaba la discusión. En cualquier caso, si el tema fuera mayores, se puede hacer una prueba, lo que se llama una prueba contractual, es decir, una prueba ...certificada conforme esto da estos valores. Si estos valores son los que yo tenía... ...evidentemente el cliente no tiene razón. Es igual, aunque vayas a juicio... ...esto es una prueba legal y eso va a misa. Pero para eso tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo... ...es de la mejor calidad que nos podamos permitir... ...pero sobre todo esté ajustado y perfilado. Para mí es mucho más importante más que el equipo que lo tenga ajustado, que no que tenga el mejor super equipo, pero no ajustado. Bien, vamos a por eh, hacer el proceso para ver cómo funciona. Si tenéis dudas, aprovechad el chat o en el mismo o en, o en la, la misma página de, de, de YouTube, o si estás ya viéndolo en, en, la, en el blog de fotoformación, en la zona de comentarios, y cualquier duda que tengáis, me lo ponéis y yo os iré contestando. Bien, eh, vamos a hacer una calibración y un perfilado, en este caso, con uno de los mejores calibradores del mercado, el A1 Display. Hay varios de la familia, hay el A1 Display Studio, el A1 Display Pro, que es el que había hasta este momento, y el A1 Display Plus. Básicamente, el A1 Display Studio es el más sencillo de los tres. Y el software es un software también más sencillo. El A1 Display Pro, que es el que había hasta ahora a nivel eh, profesional, y el A1 Display Plus es el mismo tipo de calibrador, pero este está preparado para lo que sean los nuevos monitores de nuevas tecnologías. Entonces hay una pequeña diferencia de precio, pero han actualizado el A1 Display Pro al A1 Display, eh, Display Plus para ya de cara a un futuro poder trabajar con estos monitores. Vale. La gracia de este calibrador, aparte de tener un sensor, perdón, que le he puesto todo el dedo en medio de la óptica, y esto es importante, las ópticas de los objetivos se tienen que limpiar, las ópticas de las cámaras de los móviles se tienen que limpiar, las ópticas de los sensores también deben estar limpias. Bien, este calibrador tiene una ventaja muy por encima de cualquier otro tipo de calibrador de estas características. Es el hardware, el aparato en sí, y el software que lleva. Este software nos permite hacer una calibración y un perfilado muy preciso. Y además nos permite hacer el proceso de prueba, el proceso de validación final, para evaluar los resultados. Después ya verás la importancia de este, de este tema. Vale, pues... Cuando uh, instalamos este software, es el A1 Profiler, tenemos dos opciones. Esto normalmente en todos los softwares de calibración siempre tenemos dos versiones. Si tú tienes un calibrador y no es este modelo ni es esta marca, en principio da igual. El, los conceptos generales que vamos a ver básicamente es lo mismo. Si es más avanzado tendrás más opciones, si es menos avanzado tendrás lógicamente menos opciones. El calibrador. Eh, este es un calibrador que eh, me permite también usarlo con aplicaciones que no son propias de la marca. Por ejemplo, eh, yo uso este monitor de BenQ, bueno, tengo dos. Uno que ahora lo tiene mi mujer para poder hacer el teletrabajo, el monitor de, de 27 pulgadas de tamaño más grande. Y después este, el 24, que es el, el 2401, que es un monitor que da una calidad de reproducción brutal. No es eh, un tamaño enorme, pero la capacidad de reproducción es estupenda. ¿Qué pasa? Que eh, BenQ es una es una marca que eh, a mí me ha sorprendido muy gratamente, porque hace unos años era una marca que solo se consideraba para uh, usar on, monitores de ofimática o monitores de gamers para fotografía. ...no tenían monitores que estuvieran especialmente pensados y diseñados para ello. Con lo cual la reproducción de color no era su prioridad. Pero llegó un día en los que los señores de BenQ dijeron... ...ostras, pues si nosotros tenemos la tecnología... ...y la capacidad de realizar monitores de altísima gama... ...y la gente solo nos considera por los monitores sencillos. Vale, pues vamos a hacer una serie de monitores... Especialmente pensados para fotógrafos y videógrafos, con los cuales tengamos, ofrezcamos una calidad brutal, pero a un precio súper interesante. Entonces, estos monitores no es que sea nada especial, pero tienen una relación calidad-precio excepcional. Entonces, es simplemente por eso el, el concepto que los uso. Vale, pues estos monitores, aparte de poder reproducir también el espacio Adobe RGB 1998 al 99%, o sea, con una gran capacidad de reproducción de ese espacio de color, nos permiten también hacer la calibración por hardware. La calibración por hardware nos permite grabar eh, la información de luminosidad en el monitor a nivel interno. En este caso vamos a hacerlo con el software propio que trae el calibrador, que es lo estándar, que puedo calibrar cualquier monitor, el de un portátil, el de un monitor cualquiera, aunque no tenga la calibración por hardware. Y ya verás el nivel de capacidad de reproducción que puedo llegar simplemente haciendo eso, sin necesidad de la calibración por hardware, que aún es mejor. Vale. Empezamos. Con cualquier software de calibración, normalmente nos encontramos con dos opciones. Básico o avanzado. En gestión de color, siempre te aconsejo que vayas al avanzado. Huye siempre del básico. Te hará más preguntas. Si no las sabes cuál es la mejor, pon la opción por defecto. Pero te permitirá hacer opciones con mayor precisión. Con lo cual, vale la pena no ir al fácil, al, al básico, y trabajar sobre el, el avanzado. Vale, vamos al avanzado. Fíjate que la licencia, este software, me permitiría calibrar también hasta eh, perfilar hasta impresoras. Pero aquí solo tengo activo para eh, monitores y videoproyectores. ¿Por qué? Primero porque el dispositivo es un colorímetro, no es un espectrofotómetro. El espectrofotómetro permite medir también eh, imágenes impresas. Este tipo de dispositivo no, lo cual mmm, repercute en un precio más bajo. Pero para calibrar monitor es excepcional. Vale, pues este aparato... Tiene la licencia en el propio dispositivo. Por lo tanto, el software es gratuito. Si el software no detecta uno de sus aparatos, simplemente no funciona. Vale, entonces, el software detecta el calibrador conectado por USB y me abre la licencia, me concede el acceso a los módulos que son compatibles con este dispositivo. Si yo después actualizo a un dispositivo superior, pues el dispositivo superior me dará acceso a otros módulos para poderlos trabajar. Vale, continuamos con esta opción. Pasamos al avanzado. Vale, y ahora fíjate que en pantalla tengo tres opciones. Uniformidad simplemente es visual. Me haría una eh, visualización y me informaría de la diferencia de valores en la, en la superficie del, del monitor. Me diría: Pues mira, en esta esquina tienes menos luminosidad, en el centro tienes más, aquí abajo tienes menos, o no. El color es uniforme o no es uniforme, pero simplemente es informativo para saber el resultado. Vale. En este caso vamos a obviarlo. Vamos a perfilado y calidad, es lo que vamos a hacer. Empezamos por el perfilado. Vale. En perfilado, vamos a apartar el calibrador para que no nos moleste. Vale. ¿Qué nos detecta? Que ahora tenemos dos monitores conectados. LC de color, que es el portátil que tengo conectado, que es el MacBook Pro. Y el BenQ PG 2401, que es este monitor. Vale. Para evitar eh, que no lo veáis bien, normalmente lo tengo puesto con la visera. El monitor viene con una visera incorporada y con un agujero para poder colocar el calibrador. Lo he desmontado para que... Eh, no os proyecte sombra y podáis ver la superficie de la pantalla de mejor forma. Vale, Básicamente, antes de empezar, vamos a activar para que lo podáis ver. Vale. Ahora, eh, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las opciones del monitor y aquí nos muestra los dos monitores. Estos dos monitores tengo que escoger cuál voy a calibrar y perfilar. En este caso voy a hacer el BenQ, selecciono el BenQ, la ventana se hace pequeña, la pongo a tamaño grande y me, me hace una serie de preguntas, punto blanco, luminancia y gama. Y esto es básicamente lo más importante. Eh, en punto blanco voy a definir si el monitor lo quiero a un valor más cálido, un valor más frío como de neutro quido el, el, la reproducción de eh, color del monitor. Vale, pues le voy a poner el estándar es de 65, luminancia, lo normal o lo estándar también es 120, y la gama es 2.2 como punto de partida. Esto después es discutible. Si yo voy a trabajar después y voy a querer comparar el original con la pantalla con una luz normalizada y esta luz está a D50, veré una diferencia respecto al monitor. Entonces no lo podría calibrar a D65, no tendría sentido. En ese caso, si estoy usando, eh, estoy haciendo una, una ropa y tengo que reproducir ese color de esa ropa y quiero compararlo con el monitor, me interesa que la ropa la vea a una luz con una luz de 50 normalizada y el monitor también lo eh, ajuste lo calibre a ese de 50. Si no por defecto lo ideal es de 65 que es donde el monitor tendrá más capacidad más paleta de reproducción. Vale, pues en principio lo pongo a de 65 120 2.2. Después tengo ajustes eh, automáticos que me permiten, por ejemplo, compensar lo que es el, la luminosidad respecto al entorno. Lo ideal que es que tenga unas condiciones de luz que no sean extremadamente fuertes y que las pueda reproducir en cualquier momento del día o de la noche exactamente igual. En ese caso, no es, neces no es necesario activarlo. Si lo activo, entonces me va a variar, con lo cual eh, puedo tener más o menos margen de error. A mí es algo que particularmente no me gusta. Prefiero controlar la luz ambiente y desactivar estos ajustes automáticos. Vale, pasamos a siguiente. Y ahora me va a pedir una cierta información. Adaptación cromática, versión del perfil ICC y tipo de perfil. Básicamente, lo más importante, si uso un Windows, es la versión del perfil ICC. En lugar de versión 4, le tendría que poner versión 2. Si estoy en, en Apple, aquí ya le puedo poner versión 4. ¿Por qué? Porque la versión 4 en PC con el visor de Windows se da de bofetadas. Entonces, dentro de eh, aplicaciones que hacen gestión de color de forma correcta, Photoshop, Lightroom, Capture One, etcétera, el perfil se comportará correctamente y hará que la visualización en pantalla sea perfectamente correcta. Pero si yo calibro y perfilo con el, la versión 4 en lugar de la 2, ¿qué sucederá? Que en Photoshop y los demás programas veré la imagen bien, pero si la imagen la abro en el visor de Windows, la veré súper contrastada, oscura y muy magenta. Y dará la sensación de que esa imagen está mal. Uy, algo ha pasado. No, es que la estás viendo en un software que se da bofetadas con el perfil de color del monitor. Entonces, o bien hago la, el perfilado y calibrado con la versión V4 y no toco ninguna imagen fuera ni evalúo eh, fuera de los programas propios de, de Photoshop, Lightroom, Capture One, etcétera O bien lo hago directamente en la versión 2. Vale. Yo como estoy en, en Apple, en este caso lo voy a hacer en la versión 4 sin tener en cuenta la versión 2. Vale. Pasamos al siguiente. Y aquí me dice, vale, vamos a ...perfilar el monitor. ¿Cuántos perfiles, cuántas muestras quieres que use? Y si esto lo hubiera hecho en el modo básico... ...ya no me lo preguntaría, me lo haría solo con los, cientos de, con los 118 parches. Si en lugar de los 118... ...lo hago en el grande, ya me está usando 461 parches... ...con lo cual el nivel de precisión será mucho más elevado. Si no estoy usando la versión del software avanzada... Esto ya no lo puedo escoger. Vale, pero además, tengo algunos eh, truquitos, o algunos secretitos. Si yo hago diseño, puedo cargar colores especiales y ya me trae unas bibliotecas de Pantone que puedo cargar para añadir a los colores del perfil. Por lo tanto, ahora cuando cargue estos parches, cuando vaya a hacer el perfilado, me dirá los 461 parches más todos los que tenga en el pantone. Es decir, todos estos 1846 parches más. En total, ¿qué haría? Mis parches iniciales más todos estos parches. Vale. Entonces, la capacidad de reproducción del monitor es la misma, pero el perfil es mucho más preciso. Vale, Entonces, eh, esto es muy interesante. Vale. Pero, ahora vamos a quitarlo porque yo no voy a hacer eh, artes gráficas, yo soy un aficionado a fotografía, solo hago unas cuantas fotos y quiero que salgan simplemente bien. Pero lo que más hago es retrato, por poner un ejemplo. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede? Que el retrato me interesan mucho los tonos de piel. O imagínate que dices, no, es que soy un fotógrafo de joyería. Y eh, como fotógrafo profesional de joyería, necesito que los rubíes, los zafiros, los el oro, el oro blanco, el oro. Eh, pues todos esos colores, puedes, poder hacer el perfil teniendo en cuenta esos valores. ¿vale? Pues una cosa muy interesante es esta otra opción que tengo aquí en esta pestañita, que me va a permitir cargar una fotografía y esta imagen, ahora cojo una imagen cualquiera. Es de esta imagen va a obtener estos eh, 20 parches de color extraídos directamente de, de la imagen. Si en lugar de colocar una imagen cualquiera, lo que hago es, con Photoshop, selecciono unos ciertos valores de tonos de piel de diferentes tipos de personas y monto solo esos 20 valores de color de piel, no me seleccionará pues, marrones o negros o dorados o rojos solo los tonos que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es un perfil personalizado para mi tipo de fotografía. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es algo hiper personalizado para mí, con un nivel de detalle y de precisión brutal. Vale, pues fíjate que el software es muy potente. Aquí tendría los 461 parches más los 20 parches que he extraído de esa imagen. Vale. Ahora vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo más rápido. Para no entretenernos mucho, quitamos la imagen y los parches. Vamos a ponerlo con los pequeños, con menos parches, para hacerlo más rápido y no alargar mucho este, este directo. Vale, vamos a siguiente. Y ahora le vamos a decir que calibre y perfile el monitor. Vale. Para hacerlo hay un pequeño truco que él mismo me va a chivar, ahora cuando le digo iniciar medición, perdón. Vale. él me dice que por la ley de la gravedad, si el monitor está un poco inclinado, conseguiré que no entre luz parásita. Si el calibrador no está perfectamente plano a la pantalla y está un poco separado, entrará luz ambiente. De ahí también la importancia de la visera, cuanto más encerrado tenga, tanto para evaluar las imágenes, la luz ambiente o para calibrar, es mucho mejor el resultado. vale pues Simplemente inclinamos un poco el monitor, a lado exagerado, con esto qué conseguimos? que conseguimos, el, que el calibrador quede completamente plano. No hace falta que sea tan exagerado. Vale. Ya lo tengo colocado. Y ahora... ...me pregunta qué ajustes quiero realizar. Vale, fijaos que en esta zona de aquí... ...me pregunta qué controles quiero activar... ...y le digo todos los disponibles. Vale, los activo todos... ...y le doy a siguiente. Estos controles, aunque yo lo diga... ...no implica que el monitor los tenga. Hay monitores que tienen más controles... ...y hay monitores que tienen menos controles. Por ejemplo, un portátil. Solo tiene control de brillo. No puedo ajustar valores RGB. Bueno, pues si no lo puedo ajustar... ...esto no está disponible... Vale. Fijaos que ahora está evaluando el, va el valor de color en RGB. Y ahora, como yo ya lo tengo calibrado y perfilado, el valor en principio ya es correcto o bastante correcto. Si no lo es, es cuando toca ajustarlo. ¿Cómo lo ajusto? Muy fácil. Y ahora lo que voy a hacer es entrar en los controles del monitor. Vamos a acercar la cámara. Vale. Y ahora... Aquí vamos a lo que son los controles. Esto cambiará en función del monitor que esté usando. Aquí, para ajustar los valores RGB, en este caso, en este monitor, lo que voy a hacer es, en modo de color, en lugar de seleccionar ups, perdón, en lugar de seleccionar uno de, un modo de color tipo estándar, Adobe RGB o sRGB lo que voy a hacer es decirle vamos a hacerlo en el personalizado o en el calibrado y ahora lo que me va a permitir es entrar en temperatura de color y en lugar de determinarle un valor que este valor aunque el monitor me diga que está a 6500 fíjate que está a 6980 aproximadamente vale. La precisión de este valor también irá muy en función de la calidad del monitor, pero nunca va a ser precisa. Vale, pues lo que me interesa es hacerla precisa. Fíjate que ahora me dice, oye, tienes demasiado azul, bájalo. Vale, pues entramos dentro de, este, de estos ajustes de pantalla. Hemos puesto el personalizado y esto nos va a permitir, en temperatura de color, seleccionar, no uno de estos que vienen preseleccionados, sino definido por usuario. Y esto es lo que a mí me interesa. Fíjate que ahora está a este valor. ¿vale? ¿Qué me dice? Que el azul RGB, blue, el azul, está demasiado alto, que lo tengo que bajar. Vale, pues vamos a buscar el azul y vamos a ir bajando. Vale, ahora más o menos estaría bien. Una vez he delimitado el valor azul, rojo y verde para conseguir que ellos queden centrados y el valor de temperatura de color se asemeje lo máximo posible al 6.500 2 Kelvin que estoy pidiendo, ya puedo pasar al siguiente paso. Si veo que subiendo un poquito rojo se dispara mucho más el valor de Kelvin que el que tengo en este momento, lo ideal es dejar el valor más próximo posible al 6.502 Kelvin, que es lo que me está pidiendo el software de calibración. Si consigo, por los ajustes del monitor, hacer un ajuste muy fino y consigo acercarme más, cuanto más me acerque, más precisión tendré y más neutro será el, la respuesta del monitor en este caso. Bien, este, color, este valor ya es bastante correcto, está muy cercano al valor que yo deseo. Fíjate que siempre oscila y es normal, el monitor siempre tiene una fluctuación. Y ahora le doy a siguiente. Ahora va a medir la luminosidad. Si mi luminosidad no corresponde con el valor que debería corresponder, lo que debería hacer es ir a los ajustes del monitor y modificar el brillo. En este caso, fíjate que está un poco bajo, aunque me dice que es correcto, está bajo respecto a lo que yo pido. Le estoy pidiendo 120. Vamos subiendo... Ya estoy en 120. Pido 120 y le estoy ofreciendo realmente 120. El valor, el valor es correcto. Ya puedo pasar a siguiente. Ahora ya he ajustado los valores. Si quiero hacerlo muy fino, una vez he ajustado la luminosidad, al tocar la luminosidad es posible que el valor de color se haya visto alterado. Lo ideal que sería cancelar, volver atrás, volver a color y volver a ajustar los valores RGB para que estén lo más uniformes posibles y lo más cercanos al 6502 de valor que me pide la aplicación. Una vez consigo otra vez nivelarlo, pasaría al siguiente. Si brillo tengo que volverlo a tocarlo, lo modificaría y volvería atrás hasta llegar a un equilibrio en el cual ya no tenga que tocar el brillo, el valor de color ya sea lo suficientemente suave como para que el brillo no cambie y entonces ya puedo entrar a realizar el perfil. No es que no pueda hacerlo, ahora mismo no lo he hecho, pero el, para optimizar el resultado, si estos detallitos los cuido, estaré más tiempo para realizar el calibrado, pero conseguiré un acabado final con aún mucho mayor precisión de la que tendría si eh, estos valores ajusto el color, el brillo está muy alejado ajusto el brillo, no reviso otra vez el color y sigo hacia adelante no es que no sea correcto pero no conseguiré el mismo nivel de detalle por lo tanto si puedo vale la pena que ajuste la temperatura de color pase a brillo, ajuste el brillo vuelva a temperatura de color, vuelva a brillo hasta que entre ellos ya no, hay, no tenga que tocar nada. Ese es el momento que ya puedo pasar a crear el perfil. Fíjate que este calibrador es muy rápido. Le he pedido 118 parches, que son el mínimo de parches, pero ya está pasada la mitad. Realmente va muy rápido. Si tengo un calibrador más antiguo o de un nivel técnico, o un nivel de precio más bajo, es muy probable que el tiempo de medir los parches sea más largo. Pero si tengo tiempo para hacer esto, pues hará lo mismo con más tiempo o con, más tie o con menos tiempo, pero el resultado será exactamente el mismo. Bien, continuamos midiendo parches. Fíjate que va leyendo los diferentes valores de color y con ello lo que estoy consiguiendo es que la el software a través de la tarjeta gráfica le envíe una señal teórica al monitor y el monitor en función del ajuste de calibración que ya ha he hecho ajustando el, la temperatura de color y el brillo para no tener ni dominante de color ni exceso ni falta de luminosidad, me envía lo mejor que es capaz de representar este monitor. Vale, pues ahora estoy midiendo esos valores para encontrar la diferencia ...y ver realmente qué color se está reproduciendo. No el color real que debería ser, sino que el color que el monitor es capaz de reproducir. Cuanto mejor sea el monitor, ese color será más preciso. Cuanto peor sea el monitor, de menos calidad, de menos mm, precio, pues esa precisión será más baja. Y habrá más diferencia entre el color que debería ser y el color que está representando el monitor. Bien, ya he terminado el proceso y ahora la pantalla ya me indica que puedo girar el capuchón de protección y puedo cerrar. También sirve como difusor para medir la luz ambiente. Vamos al siguiente. Y ahora me dice que la medición ha sido completada, pero tengo que guardar el valor. Si no lo guardo, el perfil no se creará. Se ha medido, pero no se ha guardado. No existe todavía ese perfil. Vamos a aceptar. Siguiente. Y ahora tenemos que cambiar el nombre, o lo mantenemos, y guardamos el perfil. En este caso, lo que voy a hacer es ponerle la descripción del perfil. Y le pondré de 65, 2,2 que es la gama, y 120 que es el valor de luminosidad que he usado. Le digo guardar perfil y me dice que ya ha guardado el perfil correctamente. Aceptamos y ahora el perfil ya está creado y aplicado. Puedo ver la gráfica de la forma del perfil si no entiendo lo que es, lo importante que, que es ver esta gráfica, que no tenga una, un punto de la malla de la gráfica que esté disparado hacia cualquier lugar. Eso implicaría que alguna medición la he hecho incorrecta o muy incorrectamente. Aquí entenderé más o menos lo que he hecho, pero simplemente lo importante es ver que sea más o menos uniforme, que no haya nada que esté rompiendo esta forma natural del, del perfil. Por otro lado, aquí me indica los valores objetivos, los que yo deseaba llegar. Aquí me dice lo que ha conseguido. Aquí la curva que tiene que aplicar en la tarjeta gráfica para modificar los valores de la respuesta. Fíjate que este monitor es muy bueno y con una calibración y perfilado bien hechos. La línea, que es una línea diagonal, en la cual se superponen el rojo, el verde y el azul... La teoría es que debería ser una línea blanca perfecta, pero en cualquier monitor esta gráfica va a cambiar y va a tener una variación bastante más fuerte que en este monitor. Como este monitor es muy bueno, fíjate que la respuesta es muy limpia, muy recta, por lo tanto, me está diciendo que apenas ha tenido que modificar la información en la tarjeta gráfica, lo cual es muy bueno. Si hiciera una calibración por hardware, este valor iría al propio monitor. Como es una calibración por software, lo hace sobre la tarjeta. Pero la variación es mínima, con lo cual no me preocupa mucho hacerlo por hardware o por software en este monitor en concreto. Aunque por hardware aún añadiría algo más de precisión. Y aquí tengo lo que hacen todos los programas de, eh, de calibración y perfilado. Puedo seleccionar diferentes imágenes con diferentes valores, y aquí me puede enseñar el antes y el después de, eh, teóricamente, este perfil. Digo teóricamente porque interpretamos normalmente que es como teníamos el monitor antes, pero no es cierto porque hemos tocado luz, hemos tocado color y hemos creado el perfil. Y esto no lo puede quitar, no puede deshacer este, el software no puede deshacer ajustes de hardware del monitor, no puede cambiar el brillo, ni la luminosidad, ni el color, por lo tanto, estos ajustes no cambian, es un antes y un después no muy preciso. Para eso es muy importante hacer el proceso de validación. El proceso de validación, Xrite le llama calidad, es el que nos va a permitir. ...crear un informe para saber el estado actual del monitor, qué colores representa mejor, qué colores peor y en qué grado de error tiene la representación de colores. La perfección sería que el informe todos los colores diesen valor cero. Eso significaría que el valor teórico y el valor medido es perfecto, pero eso no existe en ningún monitor de ningún precio. Cuanto mayor sea el valor de cero más alto, pues peor será el resultado de color. Ten en cuenta que el valor malo empieza a partir de 5. Un, par un valor en color que ya empieza a verse visualmente es a partir de 3. BenQ me garantiza, este monitor es un BenQ, que en sus monitores de gama profesional para fotografía no van a pasar o no van a llegar... a a un valor delta 2 pero ya verás que el informe es muy inferior a ese valor de delta 2 que ya me garantiza el fabricante con lo cual veo que la calidad del monitor es muy alta cuando pasen los años y el monitor empiece a subir estos valores será el momento de sustituir el monitor por otro monitor que vuelva a darme unos valores mucho más bajos de momento la calidad es excepcional y me sirve perfectamente. Aquí tengo primero que definir qué monitor voy a hacer el test. Vale, le digo el BenQ. Y tengo diferentes eh, opciones. Puedo cargar una imagen. Puedo ir al especial para cargar la pantonera. Y dentro del estándar tengo la Color Checker Classic. Los colores clásicos de la tarjeta de color. Que serían estos colores. Después tengo eh, la tira de control Ugra Fogra, eh, cartas IT8, con lo cual el nivel de, de ajuste puede ser correcto o muy avanzado. En función de los que esté cargando, pues serán más parches, más problemáticos o menos. Vale, pues fíjate aquí la cantidad de parches que me usaría simplemente para hacer un test y ver el monitor cómo es capaz de reproducir estos colores cuando voy a hacer conversión a CMIK, por ejemplo. Vale. En este caso vamos al estándar y vamos a usar x Color Checker Classic, que es el test más simple y suficiente para hacer estos, esta evaluación para fotografía. Le voy a decir volver a medir. Me dice que le, cap que le quite el capuchón y que la óptica la ponga en la zona central de la pantalla. Vale, inclinaría el monitor si, no estuviera, si estuviera plano. Y ahora iría a siguiente. Y aquí haría los diferentes parches. Ahora solo son 24. Ahora esto lo hará muy rápidamente. Vale. vamos procesando todos los parches de color. Y una vez termine, conseguiré que me haga el informe que te comentaba antes. Ya está terminando. Bien, ya ha terminado. Siguiente. Ya puedo cerrar el capuchón del calibrador. Y aquí que me dice, los peores parches que ha medido son estos dos. Pero esto no implica que sean malos. Son los peores los peores resultados de todos los que ha medido. ¿vale? El rojo sería el peor de todos y este, este morado sería el siguiente peor. ¿Son graves o no son graves? No lo sé. Vamos a verlo. Aquí me da una serie de información y me dice que pasa un test. Pero un test con unos valores de tolerancia altísimos. Con lo cual, muy malo tiene que ser monitor para que no lo pase. Vale. Guardamos el informe, ahora lo revisaremos. Eh, vamos a ponerle BenQ 2401 120 22 de 65 y la fecha de hoy 26 del 3 del 20. Vale, guardamos en el escritorio y le decimos agregar a tendencia vamos a siguiente y esto nos indica una gráfica que desde la última vez que medimos el valor no está tan optimizado pero más o menos está uniforme y de promedio me da un valor inferior a un delta e1 ahora, ahora os explico de esto vale. simplemente haciendo este test yo ya puedo saber si el monitor está bien o lo tengo que calibrar el caso que te decía antes que un cliente me diga que eh, la imagen le llega magenta o muy oscura y yo tengo dudas si ha sucedido algo pues hago simplemente esta validación y si veo que la respuesta continúa siendo uniforme no tengo que preocuparme, no, no hace falta que vuelva a calibrar si veo que este valor, esta gráfica, se ha disparado hacia arriba indica que algo ha sucedido y el monitor no está representando los colores como lo yo pensaba que lo hacía Queda de una forma más o menos uniforme. ¿Por qué has levantado este valor? Pues probablemente porque en lugar de hacer los 465 parches y hacer algo mucho más eh, ajustado, pues eh, aquí he perdido algo de precisión. Muy poco, pero algo. Vale. Eh, ¿Qué debería ser lo ideal para calibrar el monitor? Cuando yo ajusto la temperatura de color, acuérdate que hemos subido y bajado rojo, verde, azul, hasta compensarlo la temperatura de color que yo deseaba. Después me pide el brillo y me ha dicho que el brillo estaba muy elevado y que lo bajase. En el momento que yo he bajado ese brillo, debería haber vuelto a empezar, volver a ajustar la temperatura de color y el brillo ya tenerlo equilibrado. Cuando los dos valores no tengo que tocarlo, porque si toco brillo también voy a tocar el color, pues me va afectando. entonces lo ideal que es ajustar color, ajustar brillo, cancelar y volver a empezar. ¿Color ya no tengo que tocar? O sí, toco color. ¿Ya no tengo que tocar brillo? Continúo. ¿Tengo que tocar brillo? Vuelvo a empezar. ¿Color ya me sale correcto? ¿Brillo me sale correcto? Continúo. Eh, no habrá un cambio radical, pero conseguiré matizar los valores a lo más eh, uniforme posible. Vale. Pues aquí ya habría terminado. Y aquí tenemos el informe que ha creado en un, en un archivo HTML que lo puede abrir cualquier navegador. Vale. Pues este archivo me está diciendo que los valores de eh, calibración en un valor delta E, el valor delta E es como hablar de kilómetros, de metros, de kilos, de, de lo que sea. Es un valor de referencia, de error de eh, mediciones de color para que te hagas una idea, el valor cedo sería la perfección, el color ideal y el color medido es exacto vale. pues si el valor teórico y el valor medido es exacto sería cero pero eso no existe es imposible conseguir el cero entonces cuanto más bajo sea el valor más correcto será ese resultado para que te hagas una idea en colores eh, un valor de delta e 3 empieza a ser perceptible por el ojo humano. Un valor delta E5 es un valor malo. Entonces ya es muy visible. Con lo cual el grado de error es ya elevado. vale Pues la serie de, de monitores de BenQ me dicen que los monitores te garantizan que no sobrepasan el delta E2. Y este monitor, que ya no es un monitor nuevo, que ya tiene sus años trabajando conmigo, Acabado de calibrar y aún se podría hacer un poquito mejor, me está dando valores 0,97, 0,48, los más altos, 1,05, 1,068, no veo lo que es, 1,13, 1,03. Estos son los valores más elevados. ¿Qué implica eso? Que la capacidad de reproducción de este monitor es brutalmente elevada. Vale, pues... Ahora que lo tengo calibrado y perfilado, sé que me puedo fiar muy a fondo de lo que estoy viendo porque la precisión de este monitor es muy elevada. Vale, pues esto para mí es imprescindible para poder juzgar el resultado de un monitor. Si no, lo que yo estaría viendo no sería prácticamente fiable o a lo mejor sí, pero yo no me podría fiar porque no sé realmente qué me ha dado ese resultado. Vale, pues fíjate que eh, aquí tengo los resultados medibles de la calibración y ya había terminado. Adicionalmente, uso este fondo de escritorio para tener una escala de luminosidad de altas luces, de bajas luces, para ver realmente el resultado del monitor. Si veo que el gris que en el gris rápidamente se ve cualquier dominante de color, que se va a magenta, se va azul, se va a amarillo, se va... Pues si el fondo ya le estoy viendo una cierta dominante de color, algo está sucediendo. Si veo que los dos primeros valores de luminosidad se confunden, o los dos últimos, que son los más difíciles de reproducir, también se funden, aquí tengo un problema. Entonces, algo está sucediendo y el monitor no está trabajando correctamente. Bueno, pues estos valores, estas, estas plantillas, por ejemplo, son útiles para tener una referencia visual de si está sucediendo algo. Pero esto no sustituye mi calibración y perfilado. Simplemente, cuando he terminado, puedo ver lo que es capaz de reproducir mi monitor. Bien, pues espero que este pequeño curso rápido de cómo calibrar un monitor sea práctico y puedas calibrar y perfilar el monitor para sacarle el máximo provecho posible. Gracias y hasta próximos directos.